¿Cómo estás? Bienvenido a otra semana más, a otro mensaje más aquí en La Fe que Conquista, compartiendo las buenas nuevas de reino de los cielos. El Señor te trae un mensaje maravilloso. y Esta semana el Señor nos habla a través de su Evangelio de Juan, el capítulo 11. Todo el capítulo 11. Entonces vamos a extendernos un poquito eh, en, este, en este video. Así que te pido que le tengas paciencia al Señor, no a nosotros. Nosotros somos esos instrumentos que vamos a darte ese mensaje que el Señor te quiere que tomes en lo más profundo de tu corazón. Y esta palabra la vamos a leer con toda reverencia, Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Eh, y vamos a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 7. Vamos a leer todo por, y todo por, por el tiempo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,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 y a Lázaro. Cuando yo, pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Esta semana Dios nos está diciendo, en el, por este capítulo 11 de San Juan, diferentes cosas. Y recordemos que el Evangelio, de San Juan, en el capítulo 11, nos da diferentes capítulos. Nos habla de la muerte de Lázaro, Jesús la resurrección de la vida, Jesús llora ante la tumba de Lázaro, resurrección de Lázaro, el compló para matar a Jesús. Vamos. Y, y en este capítulo, el Señor no, eh, me enseñaba y nos enseña que del versículo 1 al 11, hay mucho afán de las hoy en día de las personas. Hay mucho afán cuando Marta y María y, lo y las personas, eh, Lázaro está, está enfermo, Lázaro le está pasando esto, Lázaro, necesito, um, amado Jesús, que, que tú vayas a verlo para que tú lo sanes. Y hoy vemos una comunidad cristiana, hoy vemos un pueblo cristiano que también está, ven Jesús ahora, ven porque te lo digo ya, y no, no es cuando el Señor quiera, sino ya Jesús, ven ya porque te necesitamos, porque mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa están enfermos. Vemos un pueblo que únicamente quiere sus placeres, quiere que Jesús venga al momento que ellos quieran. Eso es lo que vemos del versículo 1 al 11 de este capítulo. Queremos que el Señor intervenga en nuestras vidas una vez más al momento que nosotros digamos, Señor, yo quiero que me ayudes ya, yo quiero que me a, ayudes a cambiar lo que estoy, lo que me está pasando en mi vida, esta tribulación, ya, Señor, porque yo lo demando. ¿Nosotros hacemos la voluntad de nosotros o la voluntad del Señor? Y es por eso que aquí cuando estábamos hablando que todos hablaban de Jesús, de que Marta y él amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero todas las personas del, del 1 al 11 estaban diciendo, Jesús, es el momento que vayamos, vamos. Así tú eres con tu problema, así eres con tu aflicción. Entregala al Señor que el Señor se va a encargar a su momento. Pero no, todo es Señor ya, ya. Necesitamos que lo, que lo hagas ya. ¿Pero realmente te has puesto a pensar que el Señor, si no está yendo, se va a glorificar grandemente en lo que te está pasando, en esta cuarentena? ¿O de pronto estás renegando de ese trabajo? ¿Estás renegando ese trabajo? Basta ya de renegar, porque si el Señor te ha dado ese trabajo, es para que aprendas y para pulirte, porque te va a llevar a uno mejor. ¿O te está puliendo por ese trabajo? Para que aprendas que debemos ser humildes y masos y eso es lo que nos dice ese esos versículos del 1 11 que, que, el, que el afán que el Señor intervenga en nuestras vidas debe ser, que debe ser ya y eso es lo que vemos a un pueblo cristiano hoy en día que porque no estamos asistiendo a los templos están desesperados pero el Señor está haciendo un proceso en cada uno de nosotros. Y ese proceso tenemos que entenderlo. Pero tú dices, no, no aguanto más, no soporto más. Diría lo mismo Lázaro cuando estaba enfermo. No, no aguanto más, no soporto más. Necesito a mi amigo, a mi amigo Jesús conmigo. Es el momento que el Señor te está, nos está diciendo, si ¿sí te escuchas lo que, lo que tú estás diciendo, que tú me estás dando órdenes a mí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Versículo 12 al 15, vamos a leerlo rápidamente. 12 al 15, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús diciendo esto de la muerte de Lázaro, ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Para que creáis más, vamos a ir. Mira que el Señor no se manifiesta siempre al último momento. El Señor siempre llega a ese último momento. ¿Tú pensabas que no te iban a llamar? ¿Tú pensabas que ese, esa forma putefracta tuya iba a ser para siempre? ¿Tú pensabas que ese genio, que esa forma de ser, esa antepatía iba a ser para siempre? Y si ves que se si ha notado que has cambiado, es porque el Señor se está glorificando en ti. ¿Te acuerdas hace dos, cinco, seis, siete años? y no cuántos llevas en los caminos del Señor. Cómo el Señor te ha transformado. Y así lo estaba haciendo con, con Lázaro. Y mira lo que este, el versículo 15 lo que nos dice. Y me alegro por vosotros de, de haber estado de no, de no haber estado allí. Para, para que creáis, mas veamos a Él. Muchas veces las personas quieren que. Eh, todos estemos ahí para que creamos. Gozoso aquel que no ha visto a Jesús y cree en Él. Yo soy gozoso. Y qué hermoso es que cada día el Señor nos está enseñando muchas cosas. Muchas cosas maravillosas. Y, y vamos, y, y, y te leo el versículo 16. Y, y dijo entonces Tomás llamado Didimo A sus discípulos vamos también nosotros para que muramos con él. Muchas veces que en ese momento, ese, esa última oportunidad, ese último segundo, tú crees que ya todo es inútil. Pero el Señor se está está haciendo el trabajo, está haciendo esa conversión, está transformando a tu esposo, está transformando a tu esposa. A tus hijos. Que tus hijos no dan un peso por ti. Y sigamos por el tiempo leyendo, no podemos profundizar mucho, pero es lo que te está diciendo el Señor. En el versículo 17 al 24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 ¿Por qué tú no estabas aquí, Jesús, cuando yo quería? ¿Por qué no hiciste eh, eh, ese cambio en mi, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos, cuando yo quería? Pero recordemos, no es cuando nosotros queramos, es cuando el Señor quiera. No tenemos esa fe, no tenemos esa humildad de, aunque veíamos aquí donde María y Marta, siempre, siempre diciendo al Señor, mira, no estuviste aquí. Como reprochándole al Señor. A, a nuestro Dios. Al Hijo del, al hijo del Dios todopoderoso, No estuviste aquí. Ya. Y así es muchas cosas. hacías muchas cargas tuyas. No, Señor, ¿ya para qué? No sirve, ya, ya pasó eso. Ya de pronto se fue ese, ese ser querido. Pero no te has puesto a pensar que fue el propósito del Señor, pero tú me dirás, ¿el propósito, ¿el propósito del Señor que se llevara a mi ser querido? Sí, porque al Señor se le ha placido, es el dador de la vida y al mismo tiempo no la puede quitar. Gracias a Dios que hoy pudimos abrir nuestros ojos, gracias a Dios que Él es hermoso y maravilloso. Y mira que en el, en el versículo 25, algo que que me impacta pero antes de ir a ese versículo 25 el Señor se manifiesta al último eh, un momento de una manera sobrenatural al último momento y, te va, y nos va a sorprender grandemente como va a sorprender a María y a Marta y al mismo Lázaro y en el versículo 25 mira lo que le dice nuestro amado Jesús el Rey de Reyes Señor de señores yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te lo repito. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese muerto no significa que estés en un, en un cofre, en un ataúd. Estés muerto sin conocer y reconocer que Jesucristo es tu Señor. De no conocer esa verdad, porque esa verdad, recordemos, en Juan 8.32 te hará libre. Si conoces esa verdad que, que Cristo, que para ir al Padre, lo puedes ir por Cristo y el que te está enseñando también esta, esta verdad, es nuestro Consolador Hermoso, el Espíritu Santo, eso es lo que quiere decir el Señor. Si no conoces eso, estás muerto. Y eso también, mis hermanos, eh, me lleva a al, al capit, a Juan 14, 6. Él es el, el camino la verdad y la vida. Jesucristo es el, el, el, el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos va a llevar al Padre. Es la vida que Él, él está dando por cada uno de nosotros. Y Él es la verdad, porque las palabras que salen de Él son palabras puras. Son palabras que te hacen llegar a lo más alto del Padre. Ese intercedor, ese abogado que tenemos nosotros con el Padre, Jesús. Qué hermoso lo que nos está diciendo aquí en este capítulo, en este versículo 25, perdón. Qué maravilloso es. Y vamos a leer ahora del 26 al 27. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntaba. Y le dijo, Sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Cuántos dicen haber creído en el Señor? ¿Cuántos cre dicen creer que Él es el Cristo? Pero en el momento de realmente de la prueba, realmente dicen no te creo. Acabas todo. Lo que hiciste con las manos, lo acabas con los pies. Entonces, iglesia, el Señor, mira lo que llevamos ¿eh? del, del 1 al 27. No hemos llegado profundo por el tiempo. Pero mira, el Señor nos está diciendo, nos está hablando al más profundo de tu corazón, de tu corazón y mi corazón. Creámosle al Señor porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque como nos dice el versículo 27, le dijo, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si realmente has creído que Él es el Cristo Jesús, porque yo lo creo, aleluya, y Él voy a, vamos a estar al frente de esa cena con el Cordero. Uf, maravilloso. Vamos a estar con Él y vamos a darle esa gloria, esa honra y el poder al Señor. Qué hermoso Señor. Reitera que Él es la vida. Recuerda estos versículos. Él reitera que Él es la, él es la, la, la vida. Y sin Él no podemos hacer nada. Por eso, ora por tu hermano, ora por tu esposo, ora por tu esposa. Oremos por cada uno de nosotros. Debemos amar al prójimo como amamos a Dios. ¿Tú te amas a ti mismo? Si tú te amas a ti mismo, estás amando a Dios. Porque tú eres esa creación del Señor. Hermoso eres, maravilloso eres. Y vamos a continuar con el versículo 28 al 36 rápidamente. Esto no cuando Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, y, y a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino con él.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 se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no había muerto mi hermano. Y volvemos una vez más, dudando, no teniendo esa fe, no teniendo realmente, esa, diciéndole al Señor que nos dice Hebreos 1.1, después no eh, es la, la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que, se, de lo que no se ve. seguimos Aquí Marta sigue dudando. Y María, sin dudando, que no va a poder hacer ese, ese, esa parte de lo sobrenatural. Y continúo. Repito, Señor, si hubieses estado allí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo la, le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también lo que Lázaro no muriera. Mira que vemos y tenemos un Dios conmovedor, un Dios de amor, un Dios que al ver a su entorno querido, Él llora, no únicamente por al ver, verlos tristes, sino porque no tienen fe en Él, porque no tienen la confianza. Y no sé si tú eres uno de aquellos que realmente está llorando. Y no le está confiando a Dios. Porque lo que va a hacer, va a ser un milagro sobrenatural en tu vida. No sé si realmente ese Jesús que dices conocer, no te va a ayudar, Él te va a ayudar. Te lo ha prometido. El Señor te ha prometido que va a estar para una eternidad y lo hizo hace dos mil años. O oh, no sé si tú eres lo que dice el versículo 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O tú eres uno de esos fariseos que critican, que juzgan. a Jesús. Miras a Jesús quién me ha ayudado. Y cuando te ayuda, ahí sí Jesús te amo. ¿O tú eres uno de ellos? ¿Con cuánto tus relaciones? Con lo que juzga o con lo que realmente está diciendo, sí, señor, perdóname. Yo sé que tú lo vas a hacer, señor, pero perdona porque no tengo fe. No soy sabio de pronto para lo que sale en mis palabras. Lo que debes decirle, el señor. Realmente está dispuesto a creerle al señor. Y si tú dices un amén, gloria a Dios. Pero llegó un momento, iglesia, de esa transformación, de este cambio. Y como lo hemos dicho, y no nos cansaremos de decirlo, vendrán cosas hermosas, vendrán momentos maravillosos, sobrenaturales, después de ese tiempo. Y continuamos del, del 38 al 44, rápidamente, aquí nos habla que la resurrección de Lázaro comenzó lo sobrenatural, iglesia, y es lo que el Señor va a hacer contigo. Tu resurrección de volver a la iglesia, la resurrección de, de reconocer que hay un Dios vivo de poder, la, re la resurrección de creer que Él es el camino, la verdad y la vida, la la resurrección de que tu esposo va a dejar de tomar. De que tú vas a dejar la pornografía. De que tú no vas a tener más ese, ese trabajo de prostitución. De que tus hijos van a dejar la droga. Esa es la resurrección de Lázaro en tu vida. Y vamos a, vamos a leerlo. Jesús, a Jesús profundamente, conmovido otra vez, vino al, al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y O sea, huele mal, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ya vamos para allá. Entonces quitaron la piedra de donde había pues... Uh, había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escucha esto, qué hermoso, aleluya. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo, pero lo dije por causa de la multitud, porque está alrededor. Para que crean que tú me has enviado que habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. En estos versículos del 38 al 44, todavía hay la falta de fe, la duda. Pero el Señor ver que le dijo a Marta, retira la piedra, porque hay muchos que al ver esa piedra ese lugar donde estaba Lázaro, no son capaces de ayudar a quitar esas vendas. Porque hay muchas personas en las iglesias que son, mira el hermano, mira la aquella, no son capaces de ayudarle a quitar esas vendas, porque, ¿qué que dijo, que dijo Marta? La hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¡hiede! porque es de cuatro días, han pasado días en tu vida, que estabas en la prostitución, has pasado días que estabas en la pornografía, han pasado días que estás en tu problema, pero hay un Señor de señores, Rey de reyes, que sí vino y dijo esta hermosa palabra, mi hermano, mi hermana, mira lo que dijo esto el Señor, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, y el Señor te dice, en este momento que tú veas este video, el Señor te dice, te dice, yo te estoy escuchando. Yo escucho tus oraciones. Yo escucho tus oraciones y voy a hacer algo sobrenatural. Voy a sacar ese lázaro. Voy a hacer esa resurrección de ese problema de tu vida. Voy a que tu hijo, que tu hija me sirvan a mí. Que tu familia, que tus generaciones. Porque tú has negado a Jesús, tú lo has criticado, tú le has dicho, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jesús que dice que va a revivir a un tal Lázaro? Y así es con los demás hermanos. ¿Quién es ese Dios que está en ese, en ese templo que va a decir que va a sanar a esas, a esas personas locas? esa resurrección está en ti lo que tú decías hace cuatro días o puedo pasar hace meses hace años lo va a hacer contigo va a convertir ese corazón de piedra en carne es por eso que el Padre gracias te doy por haberme oído el Señor lo está haciendo y él, cuando pedimos al, a nuestro amado Jesús a través de Él para el Padre Qué glorioso, qué maravilloso es. Y sentir la presencia del Espíritu Santo. Qué hermoso. Sentir que el Señor nos escucha. Y ya rápidamente vamos a ver el, el versículo, mis hermanos, que me, que me. Un versículo que me impacta. Y dijeron algunos de ellos: No podía este que abrió los ojos de, a, al ciego a ver también. Que Lázaro no muriera. ¿Por qué debemos de juzgar? ¿Por qué debemos de criticar? ¿Vemos una incredulidad? Vemos que la gente únicamente busca un beneficio. Tú buscas un milagro. ¿Tú realmente vas a una, a, a una iglesia por un milagro? Bueno, el Señor te llevó, os llevó a vuestras casas a que ese milagro sea verdad. A que nos, ame, a nos amemos los unos, unos a los otros. A que podamos tolerarnos. A, a, que podamos, a que tú puedas comprender y tolerar a tu esposa, mujer, eh, hombre. O viceversa. O los hijos sepan respetar a sus padres. Y seguimos ya por el tiempo. El versículo, continuamos, versículo 45 en adelante. Entonces Jesús nos habla aquí, el título es el complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los, de los judíos que habrían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos, a los fariseos, y les dijeron, que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y es lo que vemos hoy en día. Vemos muchos hermanos, ella tiene más, eh, Dios lo usa más espiritualmente. ¿El por qué predica así? ¿Ella por qué predica ah, de tal forma? ¿O vamos a una iglesia a hacer un club social? No. El Señor no quiere el club social, quiere una iglesia limpia y se mancha, una novia presentable, no una, no una, no una novia prostituta, perdona como te lo diga así. El Señor quiere una novia que realmente se haga respetar. Y si le dejamos así, todos creerán en Él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación entonces Caifás uno de ellos sumo sacerdote aquel año le dijo vosotros no sabéis nada ni, pe y, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación perezca aquí muchos han querido crucificar y matar a Dios y es lo que vemos en la iglesia de hoy, en el pueblo de hoy. Tus acciones, tu forma de comportarte, tu forma de juzgar al, al predicador, al, al pastor, al, al que dirige ese ministerio, lo juzgan, lo critican. Pero te digo una cosa, tú no estás juzgando a él. Esa persona va a rendirle cuentas a Dios. Pero tú no estás hablando mal de él, tú estás hablando mal del Señor. Ten mucho cuidado, te dice el Señor. Ten mucho cuidado. Tú no tienes potestad de juzgar. Tú no tienes la potestad de decir qué hacer o no qué no hacer. Mira primero lo que está en tu vida para poder mirar la vida de los demás. Te dice el Señor. Pero muchos dirán, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Claro que Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Pero en los momentos que cuando tú lo, lo usas, es en tu conveniencia. Vemos un pueblo que al ver milagros y estar con el Hijo de Dios, no creían. ¿Te imaginas que en esa época, en ese tiempo, estaban con el Hijo de Dios y no creían? Ahora, ahora vemos gente que va a una iglesia únicamente a calentar un puesto, a buscar mujer, a buscar un hombre. Y esa es la novia que no quiere Dios. Dios, el, nuestro amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, quieren una novia limpia, sin arrugas y sin mancha. Buscan una novia que esté presente ante el novio. Porque ya va a venir muy pronto. Estamos en tiempos postreros. Nos estamos preparando, Iglesia, para lo que viene. Pero si tú realmente no quieres eh, tener ese encuentro con el Señor, hay un problema. Hay un problema en ti. ¿Cuál es tu Dios? ¿El de minúscula o el de, el de mayúscula? El mío es el de mayúscula. Y tiene más poder el que está dentro de mí que el que está afuera. Él me ha hecho libre. Me sacó del alcohol. Me sacó de la calle. Y me ha sacado de muchas cosas y la gloria y la honra son para Él. Iglesia, el Señor nos está hablando. Nos está diciendo, crean en mí no seamos criticones, no juzguemos y que recordemos que Él es el camino la verdad y la vida y este hermoso versículo que dice no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios tú has creído, tú dices sí pero por qué te quejas de lo que tú tienes y la resurrección de Lázaro, ese problema Todas esas cosas que están en tu vida van a haber una resurrección espiritual sobrenatural. Así, iglesia, que debes de doblar rodillas. Con con, uh, tener esa, esa comunión con el Señor y pedirle perdón. Cerramos nuestros ojos y oremos. Padre celestial, padre de la gloria, te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón, Padre amado, por todo lo que hemos dicho, hemos hecho, Señor. Padre, si hemos dudado, Señor, que Tú vas a hacer estas resurrecciones en nuestras vidas, Señor, en los diferentes aspectos de nuestras vidas, Señor, Padre Santo, Perdónanos, Señor que no hemos creído, que hemos dudado Padre Celestial, amado Rey, poderoso Señor, yo te pido por la, por la vida de cada uno de mis hermanos Señor, yo te pido por esa mujer Señor, que dice que ya no puedo más Señor, yo te pido por ese varón Señor, que está diciendo, yo no puedo dejar la pornografía Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Tú eres libre hombre, tú eres libre mujer. Aquellos pequeños o aquellos pequeños que ya son grandes, Señor, y respetan a sus padres, Señor, o, o pequeños, Señor. Yo te pido, Señor, que, que tu Santo Espíritu sea tocándolos, amado Padre Celestial, y haciendo esa transformación en su corazón y respetando a sus padres, a su madre o a su padre. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria, queremos darte gracias, Señor, por este momento. Amén. Y amén. Mis hermanos, nos veremos en otra misión, en otro video, aquí, en La Fe que conquista. Bendiciones.